Tengo temblores en las dos manos, que no puedo hacer lo que yo querría hacer, o sea, me, me lo impide. El simple hecho de afeitarme o tocar el móvil, o... no puedo. Estoy nervioso a tope, lo que pasa es que es muy esperanzador ¿no? porque pienso que voy a salir aquí con una mano sin temblor. ...no tiene nada que ver... ...porque estaba casi como esto ...a ver si ahora con esta mano ya puedo... ...hacer la vida cotidiana... Ya todo el personal... ...esto es mi agradecido...